Hola, ¿cómo estás? Yo soy Henry Castellón y en este video te voy a hablar sobre la actualización a Windows 11. Antes de iniciar este video, quiero dar un fuerte abrazo y un gran saludo a toda mi gente linda de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, México, Colombia, Venezuela, United States of America y España ya está disponible la actualización de Windows 10 a Windows 11 y les comento que dicha actualización es completamente gratuita en este video te voy a hablar sobre los requisitos que debe tener tu computadora para actualizarla a Windows 11 y vamos a ver algunas características de Windows 11 Primeramente, para que puedas actualizar a Windows 11, eh, las actualizaciones de Windows tienen que enviarte una notificación como la que estás viendo en pantalla. En mi caso, Windows 10 me notificó la actualización a Windows 11. Si tú puedes observar, ahí menciona actualizar a Windows 11, está lista y es gratis entonces lo único que debes hacer bueno tienes dos opciones puedes descargar e instalar el windows 11 o permanecer en windows 10 por ahora esa es la otra opción entonces eh, a continuación quiero mostrarte algunos requisitos que tu, tu computadora debe cumplir o tener para eh, poder actualizar de windows 10 a windows 11 y la fuente de la cual eh, te voy a mostrar estos requisitos es la fuente primaria y más confiable el propio autor o creador de windows 11 que es microsoft entonces acá puedes observar en la pantalla sobre las especificaciones características y requisitos del sistema de windows 11 entonces acá tienes los requisitos del sistema Nota que eh, viene mencionando la información de que estos son los requisitos mínimos del sistema para instalar Windows 11 en una PC. Si tu dispositivo no cumple estos requisitos, es posible que no puedas instalar Windows 11 en él y quizás podrías pensar en comprar una nueva PC. Si no estás seguro de que tu PC cumple estos requisitos, puedes consultar con el fabricante original de equipo de tu PC. Entonces, eh, bueno, dentro de los requisitos eh, se viene mencionando que la computadora debe tener un procesador de 1 GB o más rápido, con dos o más núcleos en un procesador de 64 bits compatibles o sistema en un chip. Ese es el procesador mayor de igual a 1 GHz o mayor. Eh, debe tener una memoria RAM de 4 GB esto recuerda que estos son los requisitos mínimos el almacenamiento en el caso del de disco duro debe eh, de tener 64 GB o más debe contar con firma uh, firmware del sistema eh, Wifi compatible con arranque seguro también debe de tener un módulo de plataforma segura de la versión 2.0 debe tener una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o posterior con un controlador WDDM 2.0 la pantalla debe ser una pantalla de alta definición 720 píxeles de más de 9 pulgadas en diagonal con canal de 8 bits por, colo eh, por color y eh, otro requisito es Conexión a internet y cuenta de Microsoft Viene mencionando esta parte que Windows 11 Home requiere conexión a internet y una cuenta de Microsoft El cambio fuera de Windows 11 en modo S también requiere conexión a internet Para todas las ediciones de Windows 11 se requiere acceso a internet para poder realizar actualizaciones así como para descargar y aprovechar algunas de las características para algunas características se requiere una cuenta de microsoft entonces acá otro requisito es de que debe eh, estar eh, siempre conectado a internet y tener una cuenta de microsoft eh, en mi caso eh, bueno esto es un requisito pero eh, no eh, no es un requisito que te va a impedir que funcione el windows 11 en mi caso eh, yo ahorita no tengo en, en, esta, en esta computadora no he digitado mi correo y si sí se puede utilizar en internet una vez que ya has instalado el windows 11 ahora miremos algunos de los requisitos de características específicas de windows 11 por ejemplo acá tiene eh, bueno aún no lanzado el windows subsystem for android la compatibilidad con 5G, requiere un módem compatible con 5G donde esté disponible o sea de que el módem de internet debe ser de la tecnología 5G eh, requiere un monitor HDR un BitLocker to go requiere una unidad flash USB disponible solo en Windows Pro y en ediciones superiores eh, bueno, también requiere el cliente Hyper-V, Cortana, Direct Storage, Direct eh, 12 Ultimate la característica presencia, video, videoconferencia inteligente donde dice que requiere una videocámara, micrófono y altavoz salida de audio eh, el asistente de voz múltiple requiere un micrófono y altavoz y son requisitos en que en la mayoría de las computadoras los lo tienen entonces también tienen los diseños de tres columnas de acoplar la característica de desactivar es activar el sonido desde la barra de tareas el sonido espacial, el Microsoft Teams o equipo Microsoft la función táctil, eh, dice que requiere una pantalla de un monitor que admita multitáctil pero en este eh, requisito específico eh, no es un requisito obligatorio por así decirlo porque eh, la computadora que yo tengo es una laptop y no tiene pantalla eh, táctil la, autentic la autenticación en dos fases, las características dictadas por voz bueno requiere una pc con micrófono, bueno la mayoría de los, de los requisitos y en el caso del hardware sí, sí, la mayoría de las computadoras lo tienen la característica de activación mediante voz, wifi e. Windows Hello, la proyección de Windows y la app Xbox Ahora, ¿cuáles son las características que se van a quitar y van a quedar en desuso? Bueno, Cortana ya no se incluirá en la experiencia de arranque inicial ni se anclará a la barra, a la barra de tarea El fondo de escritorio no se puede trasladar de un dispositivo a otro cuando se inicia sesión en una cuenta de Microsoft el Internet Explorer, Microsoft Edge con el modo IE reemplaza la aplicación de escritorio Internet Explorer 11 en Windows 11 y las capacidades de administración para que las organizaciones entren en experiencias personalizadas de inicio y la barra de tareas están limitadas. Esto ya es más que todo para las empresas. El panel de entrada matemática se va a quitar el modo kiosco multimedia para múltiples apps ya no estará disponible Windows 11 solo admite el uso de una sola app en el modo kiosco multimedia si ustedes notan acá hay algunas eh, aplicaciones que en realidad pues por lo menos yo no las había conocido por ejemplo esta del modo kiosco noticias e intereses ha evolucionado se llegaron nuevas funcionalidades que están disponibles al hacer clic en el icono widgets, widgets de la barra de tareas. La opción estado rápido de la pantalla de bloqueo y la configuración asociada se quitarán. El modo S solo está disponible para la edición Windows 11 Home. Resultados de búsqueda en Internet. Windows 11 no admite la deshabilitación de la devolución de resultados de la búsqueda en Internet a través de una clave de registro la configuración de directiva de grupo relacionada no se verá afectada por este cambio la herramienta de recortes y recorte de anotación esta es una herramienta que muchos utilizamos se han combinado en una sola experiencia conservando el conocido nombre herramienta recortes y esa se la voy a enseñar Esa en este caso sería esta que está acá. Esta es herramienta recortes y anotación se han combinado en una sola. Y aquí se las presento. Aquí ustedes pueden venir y pueden. Eh, la pueden abrir. Y. Bueno, aquí tengo un problema con Windows. Dice que impide haber recortes de pantalla. Restaurar el equipo podría. Bueno, vamos a, a cerrarlo Vamos a intentar de nuevo Vamos a copiar al, al Portapapeles, pero bueno Entonces vemos De que ahí no lo había Probado, pero bueno eh, Dice El inicio ha cambiado significativamente En Windows 11, como la Eliminación y desuso de las siguientes Características, noten esto Los grupos y carpetas Con nombre ya no se admiten y el diseño actualmente no puede cambiar de tamaño las apps y los sitios anclados no se migrarán cuando se actualice de windows 10 los iconos dinámicos dejarán de estar disponibles para obtener... bueno entonces si ustedes notan si sí es cierto que el inicio ha cambiado significativamente ahora el botón inicio es este que está acá si ustedes recuerdan antes estaba en la, de viaje en la esquina pero ahora ya no y si ustedes lo abren van a poder ver de que ha cambiado antes se, antes se presentaban todas las aplicaciones eh, verticalmente pero ahora se hace de una forma centrada y horizontal pero si ustedes vienen y le dan aquí en todas las aplicaciones ahí le presentan de forma vertical todas las aplicaciones que ustedes tienen ahí en la computadora entonces, eso para mostrarles. Eh, el modo tableta se ha quitado se incluyen nuevas funcionalidades y capacidades para las posiciones de conexión y desconexión del teclado. La barra de tareas ha cambiado. Por ejemplo, los contactos ya no están presentes en la barra de tareas. Cuando hablamos de la barra de tareas, esta que está acá, que pueden ver en la parte inferior. Es posible que algunos iconos ya no aparezcan en la bandeja del sistema Sistray para dispositivos actualizados incluidas las personalizaciones anteriores la única ubicación permitida es la alineación en la parte inferior de la pantalla entonces eh, la parte inferior de la pantalla es este cuando hablamos de la ubicación es que tú puedes seleccionar y poder bueno acá no me lo permite tampoco al parecer están están bloqueados pero bueno eh, las apps ya no personalizan áreas de la barra de tareas la característica escala de, de tiempo se quitará el teclado táctil ya no acoplará ni desacoplará las distribuciones de teclado en pantallas con un tamaño de 18 pulgadas y más la característica cartera se quitará yo no conocía esa característica pero bueno eh, servicios de implementación de windows esta queda parcialmente en desuso Microsoft Store para Empresas y Microsoft Store para Educación ya no incluyen la pestaña Private Store las siguientes aplicaciones no se quitarán después de la actualización pero ya no se instalarán en dispositivos nuevos o cuando sea una instalación limpia de Windows 11 están, estarán disponibles para su descarga desde Microsoft Store y ahí tienen el, la Visor en 3D, OneNote para Windows 10 Paint en 3d y skype entonces ya ustedes habrán estado familiarizados con Paint 3d y con skype entonces ahí esas son esas son este, algunas eh, algunos requisitos requisitos eh, tanto específicos como requisitos también del sistema Interesante. Pero también quería mostrarles por acá algo que es muy, muy interesante. Bueno, yo, eh, eso fue a partir de. O sea, Windows 11 está disponible desde el 4 de octubre de 2021. Desde esa fecha está disponible y a mí también me mandaron la a mí me mandaron eh, la notificación lo que yo les quería mostrar era esta parte donde dice mantener Windows 11 actualizado pero pero hay una eh, hay una parte que yo les quiero mostrar que es esta las PEMA F sobre ciclos de vida para productos de Windows ¿qué son las PMA F? bueno, son las consultas Perdón, las preguntas frecuentes. Vamos a dar clic ahí y aquí nos manda a esta página preguntas frecuentes sobre el ciclo de vida de Windows. Entonces, noten de que, noten de que dice que se responde a la pregunta ¿Cuál es la directiva de ciclo de vida para Windows? Los productos de Windows se rigen por directivas de ciclo de vida moderno y fijo. Busca el ciclo de vida del producto, de tu producto de Windows específico y sus correspondientes directivas de ciclo de vida y fechas de finalización de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir el tiempo en que Microsoft eh, va a estar actualizando el Windows 11. Entonces, para ello, aquí en la parte derecha... Seleccionamos Windows 11 y si ustedes notan si ustedes notan ahí se responde la pregunta ¿Cuál es la escala de tiempo de mantenimiento de una versión actualización de características de Windows 11? Las nuevas versiones de Windows 11 se lanzarán una vez al año y recibirán actualizaciones de calidad mensuales que incluyen actualizaciones de seguridad y no de seguridad Los clientes siempre deberán instalar la, la versión más reciente antes de que la versión actual llegue a la finalización del mantenimiento para seguir recibiendo soporte de microsoft entonces por acá se viene, viene eh, presentándose las ediciones entonces la edición que que está instalando bueno en el caso mío fue windows 11 home y aquí hay una nota Home Edition no admite el aplazamiento de las actualizaciones de características y por lo general recibirá una nueva versión de Windows 11 antes de la fecha de la finalización del servicio que se indica pero si ustedes notan acá en el caso de Windows 11 Home son eh, 24 meses a partir de la fecha de lanzamiento cuando se lanzó, se lanzó el 4 de octubre del 2021 entonces ahí pues ustedes ya pueden observar ya esta otra cosa, esto ya es Windows 10 esto es Windows 10, entonces aquí nosotros nos quedamos con el Windows 11 correcto, entonces ahí ahora nos regresamos ahora nos regresamos y bueno ahí están los, eh, las versiones del idioma y eso sería, bueno acá en el de nosotros pues es eh, ahí aparece el español aquí está español de España, español México entonces ahí nosotros ya tenemos ya tenemos los idiomas en que este Windows 11 eh, está disponible Entonces ahí ustedes pueden ver todo eso desde la fuente primaria. Acá arriba aparece la, la dirección de la página donde ustedes pueden ir verificando todo esto que yo les estoy mostrando acá. Para que usted lo, ustedes lo puedan ver, pero también hay eh, mucha más información si ustedes quieren, si ustedes quieren verlo ok, eh, yo les mencionaba de las, los requisitos del sistema bueno, ahora les quiero, les quiero mostrar acá cuáles son, eh, cuáles son las especificaciones de esta computadora que yo tengo eh, dice que, bueno, si ustedes se recuerdan dice de que necesita, se necesita como mínimo un procesador de un giga o más, entonces en el caso yo tengo un procesador de 1 GHz a 1.19 GHz, entonces ahí eh, tengo ese requisito, si ustedes notan aquí la RAM te pide una, una RAM de 4 GB, mi RAM es de 8 GB. Te pide un almacenamiento en el disco duro de 64 GB, en el caso en mi caso eh, el disco duro que tengo es de 219 GB y básicamente y básicamente eso si ustedes notan acá aquí pueden observar esta es la especificación de windows windows 11 home y ustedes pueden verlo entonces eso eso es lo que esos son los requisitos que deben cumplir debe, debe tener tu computadora para poder actualizar al Windows 11. Entonces para que ustedes lo puedan ahí ahí verificar con su propia computadora. Correcto. Entonces aquí nuevamente le estoy haciendo un recorrido Y pues al final pues eh, para mantener lo, eh, el Windows 11 actualizado, correcto. Y eh, entonces ahí ahí ya tenemos todos esos requisitos. Y ustedes lo pueden ahí verificar. correcto, entonces aquí vamos a ver esta, el ciclo de vida del producto ok, entonces miren aquí en este ciclo de vida lo que yo les quiero mencionar es hasta cuándo se le va a dar a Windows 11 eh, actualizaciones o soporte técnico entonces eh, ustedes tocan acá tocan acá el ciclo de vida aquí y lo lleva a esta página entonces ustedes seleccionan Windows 11 o escriben Windows 11 y este es la edición la edición Windows 11 Home y Pro entonces aquí viene mencionándose de que eh, cuáles son las fechas de soporte técnico para Windows 11 Home dice que inicia el 4 de octubre de 2021 ¿no? en, donde, en donde esa es la fecha en que ya está disponible el Windows 11 y la fecha de la, de la última actualización o, o de retirada de Windows 11 va a ser el 10 de octubre de 2023 entonces eso ahí está eh, básicamente son dos años tal cual y se mencionaba en la, en la otra en la otra página que más o menos esa era la fecha que es acá 24 meses a partir de la fecha de su lanzamiento entonces son dos años eh, en los que se les va a estar dando eh, actualización por parte de Microsoft pero ahora veamos algunas características de Windows 11 bueno, eh, una primera característica es que puedes tener varios escritorios por ejemplo, noten acá en, en, esta, en este icono Aquí ahorita yo estoy en el escritorio 1. Pero no te pueden tener. Otro escritorio eh, con otro diseño. Otro es. Eh, de que hay una mejor resolución. Hay una mejor resolución. Eso es evidente. También en el caso de. Cambiaron. Eh, cambió el diseño de los iconos. Y aquí ustedes pueden observar que eso es así, que eso es así. Han cambiado el diseño de los iconos. Si ustedes pueden ver ahí, cambiaron y tienen un y tienen un mejor diseño. Eso sí hay que hay que notarlo. Entonces volviendo acá, eh, aquí también pueden observar que también este diseño de icono es, es, es nuevo y en comparación con Windows 10, eh, Windows 11 tiene una mejor resolución, eh, cambiaron los, los, los iconos de las aplicaciones, de los programas también y, y son mucho, mucho mejores. Pero dime tú, ¿qué opinas acerca de Windows 11? déjame los eh, déjame tu respuesta en los comentarios dime si prefieres Windows 10 o si prefieres algún otro Windows anterior a Windows 11 si te gustó este video yo te agradecería que me dieras eh, tu valioso like que te suscribas a mi canal en donde estoy subiendo contenido eh, de diferentes temas eh, de diferentes temas y comparte este video si te fue de utilidad muchas gracias y nos vemos hasta la próxima